Hay pasa viernes y policía que epofuma Unidad Mantas de un uh bebé halcón nisgata me pita paita y cuspa carga uh plaza céntrica caicocha bamba manta. Nos hemos constituido a la Avenida aroma y Esteban Arce para hacer el rescate de un halcón pequeño que el mismo que habría que se encontraba sobre la vía pública y que habría caído ¿no? de, de tal vez debido a un choque con Alguna estructura. Primero su hábitat está en el lugar donde pueda encontrar comida. En este caso son los eh, sesos donde habita y probablemente, no, eh, suponemos que habría estado por el seso de la coronilla. Y la es camachara que cae y soctaquillapis registrar con un incremento 20% del tráfico de animales silvestres, Nisgamanta. Sí, hemos tenido un aumento en el la cuestión de tráfico de animales silvestres y la comercialización que se hace y también hemos tenido un incremento en las personas que han sido arrestadas o aprendidas por este delito de tráfico de animales silvestres. Así también se ha incrementado la cantidad de operativos que se está realizando por POFOMA tanto en los mercados de comercialización de animales y en terminales terrestres. Huagas Pizgawatayoch Manta, Cancún han estado afectadas las infecciones respiratorias agudas, Maipi Cancún, Uz 49%, casos reportados las caí última semana, pi En relación a la semana 24, la semana 25 ha reducido. Hemos tenido registros de 15.128 casos, eh, de una cifra eh, inferior a lo que era en la semana 24 donde eh, hemos reportado 18.795 casos. En la manta Chayza por tepi y achacun descenso infecciones manta a pesar chos Cancumanta 60 vacunas que cochabamba ya tapi. Las vacunas ya están siendo eh, aplicadas a toda la población en riesgo dosis eh, que tenemos tanto para dosis pediátricas y también dosis para adultos. Las personas menores de 5 años, mayores de 60 años, enfermos crónicos, eh, mujeres embarazadas y también otras personas que están en contacto permanente deben vacunarse cada año de manera regular a fin de estar protegidos.